Yo con gran expectativa y descubriendo la acción del Espíritu, cómo va actuando en la vida de la Iglesia y desde la vida de la Dios y de lo que fueron cuando el año pasado, en septiembre, ya entregué el documento preparatorio un buscar, eh, encontrarse para poder dialogar sobre el mismo y eso me parece que es lo fundamental de la sinodalidad, caminar juntos claro, hay visiones distintas, instituciones diferentes y bueno, delante de eso yo pienso que la obra de Dios es que va siendo, va siendo presente arranqué yendo justo al, al consejo pastoral, en realidad fui como suplente y justo agarré que venían trabajando con todo esto Así que eh, ya también participé, eh, bueno, dando mi voz como joven, eh, fuimos a la asamblea eh, junto con dos chicas más. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes sean parte también eh, de nuestras parroquias y de nuestra diócesis? Y también el, el consejo fue el que me votó para que venga acá a seguir siendo eh, la representante de los jóvenes de nuestra diócesis ya a nivel nacional. Si, si nos llamamos iglesia ya de por sí tenemos que estar todos incluidos, todos. Obviamente que siempre es mucho más difícil llegar a esto que decíamos de los que están por fuera, que también son parte, porque son hermanos y por lo tanto están eh, son uno más de nosotros. A veces nos cuesta un poquito llegar a, a escucharlos, eh, pero creo que de a poquito... Eh, Empezando, escuchándonos a nosotros, que es importante, vamos a poder ir llegando cada vez más, más lejos y por lo tanto agrandar eh, nuestra comunidad eh, y toda nuestra iglesia.